Saludos cordiales. Os habla Luis de Felixline emitiendo en directo. Felixline siempre emite en directo, emitiendo en directo, en este caso desde Fuenlabrada, un pueblo al ladito de Madrid. Eh, el tema de hoy, voy a resolveros las preguntas que habéis hecho últimamente en los comentarios, que están pendientes por responderos, pues os las voy a responder ahora, ¿vale? Eh, el que no esté suscrito, como siempre os digo, que se suscriba al canal de Felixline en YouTube y si os gusta, darle al like por favor eh, Bueno empiezo a leeros las preguntas pendientes para ir al grano si os parece bien vale mira la primera que tenemos eh, nos pregunta eliza valle nos dice después de esos cinco años cuál es el otro trámite que se necesita para realizar para reanudar la residencia para vivir en españa sería en ese caso un contrato laboral qué tiempo se necesita para pedir la nacionalidad española y luego nos pregunta también Eliza. Bueno, muchas gracias a todos los que preguntáis y el que el que no el que quiera puede seguir preguntando, ¿eh? tanto ahora en el chat en directo que lo veo al final del vídeo como en los comentarios. Y dice también Eliza la residencia como familiar comunitario es válido por cinco años. Mira Eliza, la residencia eh, por array te la dan a los tres años, no es a los cinco, es menos tiempo, tres años que lleves aquí en España, vale. Con eso ya te dan la residencia y la segunda pregunta que nos hace de, de, de Para el contrato laboral eh, Si sí, te piden un contrato laboral ¿vale? que lleves tres años y, y un contrato laboral pero vamos si llevas tres años lo vas a conseguir fácil. y luego para pedir la nacionalidad española son dos años los que necesitáis las personas de Iberoamérica pero ojo dos años que tenéis que llevar ya como residencia legal no vale la que la que no habéis estado legal dos años de residencia legal continuada y justo antes de pedir la nacionalidad española, ¿vale? Para pedir la nacionalidad española, Eliza son dos años de residencia legal en España, dos años que han tenido que ser seguidos y justo antes de pedirla, ¿vale? Que no vale a trocitos. Creo que hay que dar respondida tanto para ti como a todo el que le interese y si tenéis alguna duda adicional, insisto, ponerla en los comentarios, pero las voy respondiendo a ver la siguiente pregunta nos la hace maite carballo dice luis muy agradecida por tu respuesta escribo desde venezuela como es el caso de la tarjeta roja yo soy docente jubilada 50 años de edad deseo ir con mi hijo que está por cumplir 18 años habrá oportunidad de trabajo para mí y de estudio para mi hijo es técnico superior universitario eh, es una carrera técnica de tres años de estudio y dice también me surgió una pregunta para poder matricularse se tiene que estar ya homologado del bachillerato o se puede hacer durante que ya está estudiando por tiempo entendido que tal en homologarse varias veces el título saludos eh, desde Honduras esto último nos lo ha hecho Osmay Barrera pues mira Osmay eh, te pongo ahora luego cuando edita el vídeo en los comentarios aquí una tarjeta solo sobre la homologación de los estudios vale quizá el otro día un vídeo de ello aquí arriba os voy a poner una tarjetita pinchas ahí y ahí te lo explica bien cómo es la homologación ¿Bien? Eh, pero vamos si sí se puede homologar te lo adelanto ya y y a maite Carballo, eh, la tarjeta roja es lo más fácil que tenéis ahora cuando venís a españa eh, sin permiso de residencia que venís como turista lo más rápido para conseguirla el poder trabajar es lo que llaman la tarjeta roja que es el pedir el asilo político vale tanto si eres de venezuela como si otro, eres de otro país que esté en mala situación pongo digo lo mismo te pongo ahora una etiqueta aquí arriba en el vídeo para que pinches otro vídeo que hice el otro día de cómo es lo de la tarjeta roja. Pero vamos, que sepas que la tarjeta roja la pide solo llegar a España y te dan una provisional y luego a los seis meses te dan otra con la que ya puedes trabajar. Y luego respondo que si os denegaran luego la, la residencia, tampoco pasa nada. Ahora hay otra pregunta de ese tema que os la respondo también, ¿vale? Venga, seguimos, que hay bastantes. A ver, Alex Ortiz eh, nos pregunta, una carta... Una pregunta, en una carta de invitación se puede invitar a varias personas o una persona puede invitar a varias personas? Sí, claro, una carta de invitación puedes invitar a alguien de España puede invitar a varios perfectamente. ¿Eh? Si tiene el domicilio que le cabe en eso, yo no veo ninguna dificultad, Alex. Y luego nos pregunta Eric Fernando, es lo que decía antes. ¿Y si me deniegan el permiso de asilo? Pues mira, Eric, no pasa nada, porque si te lo deniegan, que muchas veces lo suelen denegar, pero no os asustéis. Si te lo deniegan, no te expulsan de España. vale Simplemente te lo deniegan y ya está. ¿Y entonces qué ocurre? Que ese tiempo que has estado, porque generalmente en contestarte te pueden tardar hasta dos años. Pues todo ese tiempo en el que te dice la tarjeta roja, que insisto, a los seis meses ya puedes trabajar. No solo lo importante es pedirla, a los seis meses ya puedes trabajar con ese documento. Durante ese tiempo estás legal, porque está en tramitación tu tarjeta roja pues si al final te lo deniegan que suelen tardar unos dos años tres años incluso en responder no pasa nada porque ya ese tiempo que has estado aquí te cuenta entonces podrías luego pedirlo como por arraigo la residencia en españa ¿vale? o sea que en el peor de los casos que muchas veces la deniegan pero no pasa nada porque ya como ha pasado tanto tiempo pues ya puedes solicitar el arraigo vale que os recuerdo que son tres años y gracias a eso a los seis meses os habéis podido poner a trabajar de forma legal y tenéis derecho a asistencia jurídica que tenéis derecho a seguridad social, vale, es un buen sistema lo de la tarjeta roja. Insisto, mirados el vídeo de cómo pedir el asilo político y eso. Eh, me preguntan también otro día por ahí que dónde era mejor pedirlo. Pues yo no sé si hay un pueblo mejor, hay otro. Lo que yo no lo pediría es en la frontera, porque si lo pides en la frontera, incluso te pueden de negar a tramitarlo, que no lo sé, pero y te ponen para afuera. Entonces yo lo pediría ya cuando estuviera dentro de España. Ahora no he encontrado que diga, oye, que en Barcelona lo dan más rápido que en madrid que en sevilla no lo sé líneas vale pero si sí os lo recomiendo pedirlo cuando estéis aquí y veros el vídeo por fin que está muy bien que os lo expliqué muy bien a ver más preguntas que tenemos william castro luis eh, nuevamente william desde colombia en un próximamente estará estaré por allá con ayuda de dios aunque tengo tíos recientes he decidido ir por cuenta propia debido a que con la carta de invitación existen algunas dudas dice tengo 10 años de experiencia conduciendo trato camión aquí a y hay rumores que en españa necesitan conductores sí que los necesitan william de este tipo de vehículos de carga estando allá en españa cabe la posibilidad de cargar homologar mi licencia colombiana y de ser así bastaría para que una empresa me contrate encantado de estar algún día en su canal pues sí bueno lo, lo, lo, cuando lleguéis a españa eh, ponerme abajo en pricks.com contacto os lo dejo abajo en la descripción del vídeo hay un formulario ponerme vuestro whatsapp o algo y os contacto y os hago entrevistas para el canal si queréis hay que os apetezca ¿vale? escucha william que sí que creo tienes que llevar seis meses en españa y ya puedes homologar el carnet de conducir vale no sé si eran seis meses o dos meses me lo apunto me lo apunto pero vamos sí que lo puedes homologar y puedes trabajar conduciendo vale con el carnet que tienes Siguiente pregunta de Antonio Plazas, 83. Hola, Priseline. Voy a realizar una maestría en auditoría y contabilidad. Viajo desde Colombia también. Y, y voy a estudiar en la Universidad Autónoma de Madrid. ¿Ustedes me pueden asesorar sobre el tema de conseguir trabajo a tiempo parcial? Perfectamente. Antonio, mira, lo que tienes que hacer cuando estés aquí ya, matricular en la Universidad Autónoma, que estarás legalmente trabajando, o sea, con residencia como estudiante, es buscar. Eh, trabajo en prácticas que se llama, y lo puedes compaginar con los estudios, pues gana un dinero y pues está estudiando y todo de forma legal. Eh, ahora, si sí da tiempo, os leo algunas eh, ofertas de trabajo que hay, y si no, lo que os digo en otros vídeos, en, en el Twitter, en Twitter, buscar Prixline", PrIXLine y ahí os pongo todos los días todas las ofertas, ¿vale? Que van saliendo, que van entrando en PrIXLine las voy poniendo ahí. Entonces, Antonio plaza perfectamente, ¿eh? Eh, lo, la clave es buscar contact, con, eh, contratos en prácticas, que vas a ver vas a encontrarlo vale, vas a encontrar trabajo aquí sin dificultad venga amigos a ver alguna más ricardo mata saludos para pedir cita no es más fácil en un pueblito español Hay también hay que también hay que casarte uno en la web ricardo efectivamente lo tiene centralizado eh, para que pidáis cita para lo de la tarjeta roja la tarjeta de pedir el asilo o lo tiene centralizado por la web que nos dijo el otro día claudia una chica de cuba que, que estaba muy saturada la web Supongo que lo solucionarán. Os voy a dar de todas maneras unos teléfonos, ¿vale? Del Ministerio de sí. Interior y eso. Os queréis investigar más el tema. Eh, Lina y y Junier. Lina, por un lado, y Junier. Kiara, a ver si lo digo bien. Os contactaré. Que me habéis dejado vuestro WhatsApp, os contactaré, ¿vale? Para entrevistaros aquí en el canal. Lo tengo en cuenta. En, en breve os explico. Pues contacto. Mira, os voy a dar eh, teléfonos, por ejemplo, de ACNUR. Eh, apuntar. Todos son teléfonos de España, ¿vale? El prefijo 34. El teléfono de ACNUR, que ayuda mucho a los que piden el asilo político, la tarjeta roja, es el 915563649, ¿vale? ACNUR. Es de las Naciones Unidas. Ellos os van a ayudar a que solicitéis el asilo político. Repito, el teléfono es 91556 3649. Con el prefijo 34 de España, si llamáis desde fuera. Eh, a ver, la otra, la, el de Cruz Roja Española, también nos ayudan para lo del asilo político, 34 de España, 91532 5. 91532 55. Y aquí hay otra asociación para personas que tienen el asilo político que se llama ComRADE y el teléfono. Es el 34 de España, 914464608. ¿Vale? ¿Qué, Prisliners. Eh, bueno, alguna pregunta más que tengo. Venga, antes de que finalicemos el vídeo. Espera, que no se me escape. Nos dice eh, Ana, Ana Simonovis. Dice, buen día. Una opción de legalizarse quisiera saber si es posible como inversionista. Gracias. Pues efectivamente, Ana, otra manera de eh, legalizarse, si se tiene dinero, es eh, pedir eh, por inversionista. ¿Qué te piden? Eh, os, bueno, la ley que lo regula, os la digo ya, es la 14 barra 2013 de 27 de septiembre. Repito, bar, ley 14 barra 2013 de 27 de septiembre. ¿Qué te piden como inversionista? Pues mira, o 500.000 euros que los inviertas en algún inmueble o en varios inmuebles, pero que la suma sea 500.000 euros. Con eso te dan una visa de residencia. Y solo tienes que estar en España una vez al año, o incluso autorización de residencia por dos años que luego se van prorrogando, tanto para ti como para familiares. Vale, tienes que comprar algún inmueble o varios, el total mínimo sean 500 mil euros. Y hay otra opción: si todavía tienes más dinero y no quieres comprar inmuebles, si tienes un millón de euros, agarrar a los pringliners, fíjate cómo son los estados, pues tú tienes un millón de euros y lo depositas en bien en, o vienen acciones de empresas españolas o en participaciones de empresas españolas o incluso en un banco en un depósito bancario que, que es tu dinero y lo dejas ahí pero en un banco español con un millón de euros también te dan la autorización de residencia directamente vale y por dos años probable siempre y puedes también trabajar y otra opción sin necesidad de dinero porque esto es bastante dinero pero bueno por ejemplo estoy investigando insisto en la ley 14 de 2013 de 27 de septiembre si con un proyecto empresarial que os aprueben eh, también podéis venir aquí como inversionistas sin necesidad a lo mejor de tanto dinero el, el proyecto empresarial tiene que van a valorar sobre todo que cree puestos de trabajo aquí en españa o que tenga un interés socioeconómico para la zona donde lo vayáis a desarrollar aquí en españa o que sea tecnológico científico tecnológico vale es otra idea vale Ana y todo el que esté interesado eh, en España, todo es más económico, pues no lo sé. Mira, en un Burger King, un menú aquí vale 6 euros para que os situéis, porque me acabo de tomar hace un rato uno, 6 euros, un menú whopper. Calcular en vuestros países, Brisliners. Bueno, que, que os voy a dejar, ¿no? Bueno, mira, rápidamente, ofertas del día de hoy, que siempre las tengo prometidas. Buscarlas en, en Google, el que esté interesado, el urogallo, urogallo es una empresa de hostelería cuenta cuatro restaurantes en madrid está buscando tres camareros eh, a media jornada en el momento actual Vale, el urogallo el que esté en madrid o incluso que les llame desde fuera a ver si os lo pueden gestionar y podríais venir otra oferta están buscando analista programador java con spring vale es Celtic lo está buscando el que esté interesado insisto java con spring analista programador que escriba y que mande el currículum mejor a alfonso.sánchez.exceltic.com. Alfonso.sánchez.exceltic.com. Que mande allí el currículum. El que sepa que sea analista programado de Java con Spring. El, podéis ver las ofertas en el Twitter de Prisline Aunque estéis fuera de España, hay muchas empresas que os arreglarían el tema de los papeles porque muchos puestos quedan sin cubrir. Que lo no sepáis, ¿vale? Yo por eso os la doy. Otra oferta rápida. El Seraton Hacienda del Álamo está buscando camareros para un gran espectacular resort que tienen en Murcia. El Seraton Hacienda del Álamo. Buscarlo en Google. es el que esté interesado de trabajar de camarero. Les llamáis, les escribís. Eh, eh, eh, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Chris Lines. Bueno, pues ya, ¿no? Ya. Escucha, os dejo por último el teléfono de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras en España. El teléfono es el 34913223400. Repito, teléfono de España 34913223400. Grisliners, a ver, una cosilla. Cero. El WhatsApp, lo mejor en los formularios, que estoy viendo ahora el chat que me habéis escrito aquí, Zora, Zora Babel, escúchame, que está... El no pongáis los WhatsApp ahí porque es que lo puede ver luego cualquiera, ponérmelo debajo del vídeo, hay un enlace que pone pricks.com contacto. Ahí hay un formulario, ponerme ahí el WhatsApp, que yo os contacto, ¿vale? Para entrevistaros. Pero es que si lo ponéis aquí directamente, lo puede ver luego cualquiera, ¿vale? Amigo que es bueno saludos a todos eh, a ver que a ver venga aida dice buenos días señor luis qué posibilidades hay para un inmigrante trabajar sin papeles sea en el centro de madrid o en algunos estados de madrid felicitaciones por la información pues aida mira hay mucha gente que está trabajando en esa situación por ejemplo en globo están trabajando bastante así y, y escúchame mírate los otros vídeos que, que os he hecho del tema vale eh, lo mejor es trabajar legalmente, eso está claro. Pero en tema de hostelería, en tema sobre todo de cuidado de niños, de, de limpieza, eh, ahí hay trabajo aunque no tengas papeles. O en globo, incluso te digo. vale Hicimos una entrevista a una chica en directo que lo decía, eh, que estaba trabajando así. ¿Vale, Aida? Eso. Bueno, saludos a todos los que estáis ahora mismo en el chat. Saludos a todos los que lo veis luego. Pedro y compañía. Claudia, saludo Luis desde Medellín, Colombia. Me encanta tu programa, es genial. Muchas gracias a vosotros. Yo lo hago porque no me cuesta nada hacerlo y me gusta ayudaros. Vamos, que es que yo creo que aquí todos somos iguales y, y todos los que os he conocido aquí, vamos, sois gente espectacular, muy bien preparada y no sé por qué, yo qué sé, en unos países se vive mejor, en otros peor. Muchas veces es por los políticos. Vosotros no tenéis la culpa de nada, para nada. Al revés, yo creo que Europa necesita gente con ganas de trabajar. Eh, aquí en europa nos estamos envejeciendo mucho bueno Prislines, que os voy a dejar es que vale escúchame seguimos en contacto vale muchas gracias Oye, el que vea este vídeo y por favor que no esté suscrito al canal de Prisline, que se suscriba vale y campanita que Prisline siempre emite en directo vale pues muchas gracias El que tengáis más preguntas ponedlas en los comentarios vale ahora me leo bien lo que habéis puesto en el chat que con lo del directo bueno Prislines, chao chao Luis de PRISLINE, desde madrid chao chao